I'll be Mom, the, kids, the run. kids, with the most faster faster than my body. <laughs> <laughs> ¿Dónde estoy? Estoy muy asustado ¿Qué es eso? ¿Y ahora dónde estoy? Ya me estoy cansando de eso. Cállate. Yo te he traído hasta aquí, y te he dado otra oportunidad para que sigas adelante. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué me tiraste al suelo, y por qué me trajiste hasta aquí? Soy una especie de menú. Te tiré para que tú me escucharas. ¿Pero qué? Y te traje hasta aquí, porque tú has muerto. ¿Qué? Pero descuida, yo te resucitaré en cuestión de segundos, solo déjame activar algo. A ver, ¿cuál era? Estoy vivo, ya estoy muy confundido, pero realmente como he muerto, lo único que recuerdo es que vi esa luz, y era un entorno diferente, en el que estaba yo, así, ¿verdad? Eso era, pero algo que no entiendo es que vi un cuadrado rojo en mi estructura cúbica, y un círculo azul al medio, no sé qué habrá sido eso, espero que no sea la gran cosa. Así aquí está, Reset Level. Esto te ayudará, a que reaparezcas en el inicio de un nivel Bueno, hasta aquí hemos llegado Pero, aún te seguiré mientras sigas avanzando O sea, esta no es la última vez que nos veamos Te queda un futuro por explorar, y aprovechalo Oye pero no entiendo ¿Cuál fue suerte campeón?